Hahahaha <laughs> Activamos, uh, uh, uh. activamos, activamo con el nano, con mi hermano Activamos con, activamos, activamos, activamos Activamos en el boom bap, con los pibes de full heart No pueden parar la rima, guacho, con esto Cumpa, no cumpla, la palabra que se ocupan Flow nuevo en tu cúpula, guacho Mi rima es una bruja con la magia Nostalgia de la infancia Nanito MC representando en el freestyle Porque tengo fragancia, buena El rap se hace de lunes a lunes Mi freestyle es una cadena, vos mi perfume Yo tengo flow, consumimos el show ellos hey, manejamos la rima persiguiendo con este don La gente cuando rapeamos está gritando "Dough, Llegamos yo, rapeamos a lo Casey oh. Hey, hey, men, no somos los reyes Pero si activamos hacemos derecho, damos las leyes Hey, es que manejamos todas las huellas Y en este momento, hey, hey, somos los reyes ¡Oh, Crack, crack total, eh, me crack por, total no me esperaba. ¿Para? Esto está Espera, esto está todo improvisado en serio, eh en serio nah, nada. cada uno que haga lo que sabe hacer yo no sé hacer nada cada... no, no, yo miro y admiro yo miro, miro y admiro gracias papá no, Gracias. No, te, hicimos, te hicimos laburar, te hicimos laburar. Nah. Vení, vení, seguimos, seguimos Vivís haciendo boludo. Sí, ya sé, pero una más. No sentados acá, laughing? haciendo, no sé, haciendo ejercicio, no sé, boludo. no, te amo, no vale, vale, vale. Boludo, lo mojaste todo. Vamos. Estoy grabando. Cuando grabo, tengo que poner en hold para que no se me deje de grabar. El otro día, eh, no, hiciste, no Cuando hiciste esta misma boludez, sí, sí. no lo pusiste a grabar. O sea, grabar. No, la otra vez no. Tiene batería titilando. ¿Vos trajiste la batería? No, sos pelotudo, dale, dale, dale. dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Full Heart TV. ¿Sabés qué nos pasó? ¿Sabés que vos pensás que no tenemos programa? ¿Sabés que pensás que nos vinimos a hacer un poquito de ejercicio? Pero no contabas con esto. ¿Vos que pensás que el streamer está... Todo el día frente a la máquina, frente a su camarita, no. El streamer hace ejercicio. ¿Qué haces, Nano? ¿Cómo andas? ¿Qué haces acá? No, acá. no vine a entrenar un ratito. ¿Y seguido? Vengo siempre acá a la Plaza Más ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo ¿Bien? tranquilo. ¿Te encontraba y dije, ¿se ah, copará? un poquito elíptico, recién me puse acá, me mojé un poco el culo, pero bueno. ¿Tenés eh, rutina todo? Tenemos rutina, arrancamos ahí, después ahí, después ahí. Nada más porque la plaza no ofrece más. ¿La plaza es para esto no? La plaza no es para esto. Yo la uso para esto. Y después vengo un corro un poquito, <ríe> pero nada más. A trotar. A trotar bueno, ¿Te todo? animás a hacer una entrevista para Fulcar? Sí, no vale. Es esto dale. o seguir haciendo el show? No, vamos, vamos a hablar. Vamos, vamos a hablar, ¿está no, bien? Sí, era una broma, pero queríamos tenerte hace mucho. Habíamos hablado con Pimpe y Pimpe dijo: No lo hagas, a Nano. Y digo, para, Pimpe, no me manejes el programa. ¿Por qué, Nano? ¿No? ¿Por qué no te quiere Pimpe? Arrancamos con VIP. A ver, eh, nada, sí me quiere, Pimpe. Yeah. Somos, somos amigos, familia, eh, compartimos muchas cosas en común y sí, sí me quiere, me quiere. Mintió un poquito. ¿Cómo se fue armando esta familia que es la Auxilio? cómo se fue armando y Pimbe te contó que arrancó allá molestando con un chico que se llama Gerito, sí. pero arrancó más en la unión de un montón de personas, que no es solo bueno, jerito y Morocho que te contó él, fueron todos juntos, apareció Morocho, apareció Cabech, apareció Unicornio eh, y le quisimos dar un nombre a todo eso, como un subgrupo ponele, y arrancó con la llegada de todos justamente, la palabra arrancó con eso de Gerito, pero el grupo arrancó. Con una masa que nos masificamos todos Y terminaron transformados en esa familia Que es la OXEY Se habla mucho o muchas veces La gente dice Estos pibes que no quieren a nadie Que están todo el día odiando, jeteando No por ustedes, ¿eh? por, por la juventud Como alguno que no sabe la define eh, Se da mucho en el mundo de los streamers El tema de comunidad no El tema de respetarse, bancarse De pedir algo y que te acompañen De ir a un, a un evento A una hamburguesería donde sé que te acompañen ¿Te sorprende eso? ¿De dónde crees que surge esa, esa amistad o ese encuentro entre comunidades? Y creo que es un toque de lo que damos nosotros en el stream, porque a la gente la hacemos sentir parte de nuestra familia. Porque para mí y para varios los chicos, Oxey es una familia, y ellos de hecho se sienten identificados con eso, porque hay mucha gente que pone Oxey, familia, de los viewers te hablo. Y creo que es como el mensaje principal que damos, de que somos una comunidad, no por los números, no por la plata, porque nos gusta hacer esto y porque damos el mensaje ese, básicamente. Está bueno. ¿Miraste alguna vez en tu vida televisión? Sí, sí, obvio. Sí, miré. ¿Qué mirabas, por ejemplo? Eh, bueno, cuando era chico miraba Showmatch, después man, los dibujitos, qué sé yo. Bueno, me viene barro el ejemplo. Miraba Showmatch. Sí. Showmatch tiene un conductor que es Tinelli, sí. ¿sí? Dentro del mundo de los streamers, el conductor sos vos, con los miraba. chicos, es Pimpe. Yo miraba también Tinelli. Y yo no podía tener acceso a Tinelli o a hablar con Tinelli. Claro. Por ahí la diferencia está en eso, en la cercanía de ustedes. Claro, tenés como una interacción con el streamer. Eh, sí, sí, principalmente sí, porque hay gente que viene al stream y te cuenta sus problemas y vos lo escuchás. De hecho, yo tengo un, una sección en mi stream que es una, se llama Pucharla, que es donde yo con un cigarro, eh, estaba mal el ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, mediante. Con el vaporizador, con el vaporizador, va a percharla. Eh, es como si estuviese sentado conmigo vos y entonces la gente me cuenta sus problemas y yo trato de, desde mi punto de vista darle un mensaje objetivo. Eh, y me, me vienen con problemas a veces graves o boludeces, pero y algunos se van contentos con la, la devolución que les doy Y como una llegada más directa que tienen con nosotros Vamos al tema de las rimas, ¿es lo que más te gusta hacer en stream? No es lo que más me gusta hacer no. en stream, no Lo que más me gusta hacer en stream es eh, hacer reír a la gente sí. eh, Lo que más me gusta hacer a mí, Mariano, no Nano, sí, sí es rimar no. eh, sí. Llevo el rap como bandera de chico Pero en el stream me gusta más hacer reír de hecho, creo que lo de las rimas fue algo como para que me conozcan, que estuvo bueno. Y me gusta hacerlo, no es que no me gusta, pero me gusta más hacer reír a la gente que rimar. ¿Cómo se logra crecer en una plataforma como Twitch? Crecer, digo, que venga más gente a verte. Con sí. clips, con participaciones, con colaboraciones, con hacer cosas que... Te gustan, pero tal vez eh, no tanto, porque no es lo que más te gusta para hacer en stream, me dijiste, pero te diste cuenta que eso generó sí. cierta viralización. Claro, y bueno, los clips sirven mucho, muchísimo. No hay duda porque agarra un editor famoso, te ponen los clips, eh, colaboraciones, básicamente todo lo que dijiste es lo que sirve, pero también... No me voy entonces, ya está, si <risas> se la entrevista yo. <risas> pero también lo que sirve mucho es la actitud de la persona. Porque por ejemplo, yo agarro y te hosteo a vos con sí. 3000 viewers. Y si vos estás así, no se va a quedar nadie sí, si en tu bien. stream. En cambio, si vos tenés una actitud que a la otra persona le gusta, es, es mucha tener eh, actitud, energía, emociones, en ser pillo, preciso, rápido, es mucho de eso el stream. ¿Tuviste algún shot así de un hosteo que, potente en los últimos tiempos? Alguno que recuerdes y que uh, mirá la gente que vino, tengo que hacer algo ya. Y una vez me puse muy nervioso cuando estaba levantando 100 viewers, ponele, sí. hace no mucho, y me hosteó seco con 4 lucas. 4.000 personas. Estaba jugando una partida de y que venía, ¿Vos no te explico lo bien que venía la partida. Ah, bueno, bien. No, yo no, me no. iba a decir, venía mal, me hosté a seco, tengo que no, romperla. Excelente la partida, me hosté a seco, no sé qué hacer. Arranqué, estaba así, con los pies así, no sabía qué hacer. Hola, oh, gracias por todo, ¿cómo les va? Perdí la partida, pero, pero como el peor, encima me caí, me golpeé, construí mal, todo lo peor. Cuatro personas me quedaron, era mi abuela, el bot, eh, yo y un amigo. Se fueron <risa> todos, se fueron no sé. Todo, bueno, pero bien seco, bien seco por hostear. Sí, Est seco, esto... Siempre van que tiene la comunidad de, del hosteo, sí. eh, es algo que tampoco se da en otros mundos, es verdad. porque quién te va, o sea, vamos a volver al caso de Tinelli, vos que miraba a Tinelli lo vas a entender, Tinelli termina Tinelli y quiere que el rating se termine ahí, es más, si el programa siguiente no mide, mejor, porque me diste claro. más vos que el otro. Bueno, no, yo mientras más viewers tengo para hostear es mejor, porque por ejemplo quiero ayudar, no sé, a Kabech, y Kabech está con 200 y digo, uy, le tiro 1000 y como es de se le quedan, viste, a él. Claro. Eh, entonces querés tener la mayor cantidad, pero para pasarlos. Ponele, vos cuando estás diciendo chao y todo eso se empiezan a ir, entonces yo como que la corto de toque. ¡Chao! No, la mierda! No, no, no, no. Les voy a contar un poco las características y las diferencias que hay entre cada uno de estos auriculares de HyperX. Todos tienen una excelente calidad de sonido, pero cada uno tiene un uso un poco más orientado a cada tipo de jugador. Vamos a mirarlos uno por uno con profundidad y vamos a arrancar con hacer el unboxing de cada uno. Acá podemos ver las cosas que tienen adentro, todos van a tener algo bastante similar. El certificado de garantía, te felicitan por unirte a la HyperX Family. Incluye la fundita para almacenar con el logito, ahí como lo pueden ver? sacamos los auriculares. Ahora que tenemos todos los auriculares fuera de sus cajas, les voy a contar un poco las características de cada uno. Comenzamos con el Cloud Stinger, el cual como pueden ver tiene las orejeras giratorias, lo cual nos va a dar un poco más de comodidad a la hora de jugar. El micrófono es rebatible y como se puede escuchar el clic, una vez que lo subimos te apaga completamente el micrófono. Los Cloud Stinger tienen una respuesta de frecuencia de los 18 a los 23.000 Hz y como pueden ver el control de volumen lo tienen sobre el auricular derecho. Ahora pasamos al Cloud Silver y al Cloud 2. Como pueden ver son prácticamente idénticos, en este caso cambia el color pero si se estuvieran comprando un Cloud 2 de color gunmetal, serían prácticamente idénticos. En ambos casos le pueden sacar el micrófono y tienen el cable que terminan en plug 35 milímetros. A ninguno de los dos se le puede remover el cable y en el caso de los Cloud Silver tienen el control de volumen y para mutear el micrófono, incorporado en el mismo cable. En el caso de los Cloud 2, esos controles los van a tener en la placa 7.1, de la cual vamos a hablar más adelante. Ambos auriculares tienen la estructura completamente de aluminio, lo cual los hace virtualmente indestructibles. Y tienen una respuesta de frecuencia de 15 a 25 mil Hz. Dejamos al hermano mayor para el final. Y en el caso del Cloud Revolver, como pueden ver, la característica más llamativa es que la vincha... Es completamente de acero y tiene esta parte que se autoajusta para darnos esa máxima comodidad después de muchas horas de juego. También tiene el micrófono que se desconecta y es flexible, por supuesto. En el caso del revolver S, la vincha está construida de acero, lo cual también la hace virtualmente indestructible, y tienen la mayor respuesta de frecuencia de la familia llegando de 12 a 28.000 Hz, lo cual nos va a dar una reproducción más fiel de los sonidos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es para mí? Les voy a hacer un resumen de las diferencias que tienen entre los diferentes modelos. Los tres modelos que tenemos acá, el Cloud Singer, el Cloud Silver y el Cloud Alpha, solamente se conectan a la PC a través de conectores de audio de 3,5 milímetros, como los pueden ver acá, el del micrófono y el de la salida de audio. Todos ellos traen el cable con el conector directo para el joystick o para el celular. Entonces acá vas a tener la conexión de audio y la del micrófono. Traemos al Cloud Revolver S y al Cloud 2 a escena, porque estos dos son los dos auriculares que traen placa de sonido USB. En el caso del Cloud 2 podemos ver que tiene una placa de sonido que virtualiza 7.1 creada por HyperX. En cambio, en el Cloud Revolver tiene una placa de sonido virtual también, pero está certificada por Dalby. Acá tienen el botoncito para activar y desactivar el Dalby 7.1, el botón para mutear el micrófono y el volumen tanto del auricular como el del micrófono. En el caso del Cloud 2 también tienen volumen de auricular, y volumen del micrófono activan y desactivan el 7.1 y en este caso para mutear el micrófono tienen acá al costado el botoncito por supuesto ambos modelos también traen el conector de 3.5 milímetros para conectarlo directamente a un joystick o a un celular damos paso al Cloud Alpha como pueden ver es una versión mejorada de lo que serían los Cloud Silver y Cloud 2 en cambio este es el único modelo al que se le puede remover el cable se lo pueden remover y en el caso de lo que se les rompiera fuera el cable, simplemente lo cambian por uno nuevo, ya que este se vende por separado y le colectan el nuevo cable y ya vuelven a tener el auricular completamente funcional. La gran diferencia, van a notar estética, es que este viene con el frame alianado por lo cual es un poco más ligero que su hermano, el Clow 2. Es un poquito más ligero, lo cual nos va a dar un poco más de confort para pasar largas horas jugando. En el caso de las almohadillas son muy similares al resto de los clubs. pero son un poquito más acolchonadas, lo cual en mi parecer resultan un poquito más cómodos. También hay que destacar que es el modelo que tiene doble cámara acústica, lo cual le da una mejor respuesta al sonido. Tiene una respuesta de frecuencia de 13 a 27.000 Hz. En el caso de los Cloud Alpha, el control de volumen y para mutear el micrófono lo traen incorporado en el cable. También como una diferencia a mencionar, podemos decir que el Cloud Silver, el Cloud 2 y el Cloud Alpha, los tres poseen la bolsita para almacenarlos y que no se nos ensucien. Ahora viene la pregunta más difícil de responder, ¿cuál es para cada uno? Si bien todos tienen una excelente calidad de sonido, cada uno es para un jugador diferente. Si vas a pasar muchas horas jugando, te recomiendo por lejos los Cloud Revolver S, ya que el tamaño de sus orejeras y la vincha que es rebatible te dar mucha más comodidad. Después la diferencia más grande la vas a tener si te gusta jugar con 7.1 o no. Hay gente más purista que prefiere jugar en estéreo y hay otros a los que nos gusta la virtualización. En el caso de que quieras virtualización tenés tanto Cloud 2 como Revolver S, uno con Dalby 7.1 y este tiene la virtualización generada por HyperX en 7.1 el resto van a ser con conector de 3.5 clásico así que van a depender de la calidad de sonido de tu placa de sonido integrada eso es algo que hay que tener muy en cuenta si tenés una buena placa de sonido yo te diría que te tires un poco más a los que vienen sin placa de sonido externo lo que sería un Cloud Alpha, un Cloud Silver o los Cloud Stinger en el caso del Cloud Revolver también te vienen con el cable para conectarlos directo, son los únicos que te vienen con la opción para conectarlos directo a la placa de sonido O te traen su propia placa de sonido USB con certificación Dalby. Entonces si sí, la diferencia más grande que tenés es que no tenés una buena placa de sonido Andate por los Cloud 2 o por los Cloud Revolver que ambos te van a traer su placa de sonido USB Lo cual te va a dar una mejor calidad de sonido Espero haber podido despejar todas sus dudas y que pasen unas buenas horas jugando con los auriculares de HyperX. ¿Qué momentos, vos hablabas de una vida vinculada a esto? ¿Qué momentos recordabas? ¿A qué edad te empezó a gustar? Yo, de muy chico, me gusta el rap, de muy chico, eh, no te sé decir edad, pero me tiro nueve años, 10 ah. años. Eh, sí, bueno, mis primos escuchaban mucho rap, eh, me lo pegaron, escuchaban rap de afuera, después me pasé a, a Los gallego. No sé, como que el rap fue se fue dando mi vida, de hecho yo no sé cómo aprendí a rapear y yo no sé cómo aprendí a tirar beat porque nunca lo practiqué, ninguna de las dos la practiqué nunca. ¿Pero te gustaba? ¿Te gustaba y...? Siempre, sí, me volvió loco, siempre. Eh, me mueve mucho cuando hacen cosas así rápidas, metiqueras, sí. que me mueven la cabeza, eso es lo mejor que me pasa. No quiero sacar un manual para hacerlo porque ya te dije, nunca lo voy a hacer, pero sí, a mí también me llama la atención. ¿Cómo claro, ¿tienen preparado algún tipo de palabras que ya saben que van? ¿Tienen? Vos me decís que no notan nada, yo te no, creo. No, no eh, sí, hay unas muletillas, se llaman, que son palabras que, que solés usar, eh, que como que tenés un glosario de palabras que utilizás. Que te sacan de lugares que por ahí si claro. te metiste. Es como palabritas que encajan en todos lados, digamos. Sí. Son las la famosas muletillas. O cuando una barra no pega, sabes que usar la muletilla esta y clava. Claro. Pero lo más bueno y lo más real es cuando no usa muletilla y es cuando el free es lo mejor. ¿Qué tipo de, de competencias te gustan o no te gustan eh, las competencias ya muy comercializadas? ¿Entiendes? Este, en una, porque a mí no me gusta la competencia claro. de por sí, no me gusta la competencia. Eh, sí la valoro, sí la sé mirar y sé decir, wow, qué bueno que es este, este le, le ganó a este, le hizo re bien, claro. pero no me gusta. Eh, no me gusta más por un hecho de que, tipo, yo no competiría nunca, porque no me gusta hacer mal, ya sé que es una competencia y los dos saben, pero no me llama a mí. Me gusta mucho más el freestyle. Se separa entre el gallo y el freestyler. Yo voy mucho más con el freestyler. Me transmite más, me lleva más, me motiva más. Entonces, ¿cuál me gusta más? No sé, las de plaza. Pero, no sé, Las Vegas, Jalabaluza, el Quinto. El Quinto, pero preferís, no, no preferís el lado competitivo, preferís el lado más recreativo, si se quiere decir. Totalmente. Y es, que, es que siento que me llega más a mí, como que me transmite más. Como que putear podemos putear todos, pero sortarse una locura... Igual, ojo, cuando bardean con ingenio y sin insultos, me, me hace un clic. ¿El quinto tenés mucho quinto? El quinto he ido varias veces, no tengo mucho quinto, la verdad. Habré ido unas cuatro veces en total, iba más por amigo, de hecho fui una vez con Pimpe, ahí lo conocí. Pimpe no hablaba, <risa> eh, ahora no sé cómo hacer para callarlo, lamentablemente. Pimpe compitió en clasificatorias con litquila y nos dijo que le ganó. Sí. ¿No? Sí. Le ganó el, sí. el piedra, papel o tijera y después Litquila el papel, le clavó 46 a Cote a uno. Feliz. Sí. Igual dice que Litquila también perdió en clasificatoria. Así ha que... perdido Litquila en clasificatoria. Todos han perdido sí. en clasificatoria, que quede claro, ¿eh? Todos. Está bien. Vamos a otro lado, vamos al lado de los juegos. ¿Qué te gusta streamear en lo que tiene que ver con juegos? ¿Has cambiado a lo largo del tiempo? Mira, arranqué con LOL, que era lo más visto en su momento. Me gustaba LOL, era mi main juego el que jugaba. Eh, después me pasé al Counter, que es. Mi segundo y gran amor creo yo, porque de chico jugaba al counter. Eh, que también me daba no tantos viewers pero a la gente le gustaba. De hecho, mi nombre es Nano CS1 porque yo jugaba al Counter, Counter-Strike 1. Eh, y vos decís de que me pasé al Fortnite, no, la verdad me gusta mucho el Fortnite. Es un juego que amo y odio. Eh, de hecho, ayer le pegué una piña a la mesa. No hagan esto. Eh, no, ya saben, no hay que. No al pucho. Ya dijiste, no al pucho. No a la violencia. No le peguen, no le peguen a las mesas porque las mesas sufren también. Creo que no me pasé por, por moda, porque de hecho si vamos a la moda, en mi canal me ven más cuando no hago, no juego, que cuando juego. Eh, pero yo disfruto mucho más jugar a veces que, que hacer el susharín, el IRL. ¿Sos bueno jugando o no sos bueno jugando? No soy malo, no soy bueno. Yo creo que soy un toquecito más que el promedio, aunque capaz le meto un toque como para mejorar. En el contexto si era bueno, de hecho creo que es el juego que mejor jugué. Eh, pero no sé si me dio eh, el juego. Yo creo que me dio más porque yo crecí en mi etapa de IRL. Crecí antes que, que juego, crecí con IRL. ¿Coincidió el momento de tu mejor IRL y tu conocimiento y lo que me contaste sí. del impacto de los clips con que el Fortnite es. Eh. No, es que de hecho yo no podía jugar, porque yo tenía una computadora que no me permitía jugar en stream. Eh, fueron, creo que cuatro meses donde no podía jugar, porque el Fortnite se me trababa todo, andaba así para todos lados. Hasta que, bueno, gracias a la gente que que apoyaron y bueno, también que se suscribieron. Eh, me pude comprar una compu muy buena. Eso está importante y eso lo veo, te digo ya entrevisté un montón, por suerte, y, y todos me marcan lo mismo. Reinvierten, loco, ustedes. Eh, es que tenés que reinvertir, porque si te quedás eh, con lo peor, te quedás, justamente. Eh, nada, tenés que remetir en cámara, en micrófono, en computadora, aunque yo en su momento me había comprado el micrófono y la cámara que son buenos todavía, sí. pero en la computadora sí, es importante. Sí. Que funcione perfecto es importante. Por eso, a ustedes que son viewer, banquense una publicidad. Saben que la tele donde habitualmente trabajo yo tiene mucha más publicidad de la que tienen, de la que tienen ustedes. Entonces, sí. que se banquen unos segunditos que. Saquen el adblock, hijo de Eso. No al Adblock. <risa> <risa> no al Pucho, no a la violencia y no al AdBlock. Ahí está. Perfecto. Pero ¿han visto, han visto que bajó mucho La, la tensión también de Twitch no sí. La mirada de Twitch en ustedes Y también eh, el tema de que Bajó la, la calificación que tenemos como región Y la paga, básicamente eso, eso es Bueno, yo no sé si puedo hablar de números en realidad ¿Se puede hablar de números? Sí. ¿Se puede hablar de números? Hablar de números? Sí. Sí. Acá. A ver. Eh, yo con una media de 100 viewers sí. Levantaba aproximadamente 5 dólares de anuncio por día Bien. Bien. Ahora con una media de 1.000 mil... A 1.200 estoy levantando 2, 3, 4... 1.000. 1.000 US. No, no, pero 1.000 pe dólares. ¿Sí? <risa> sí. No, sí, 4 dólares, 5 dólares y en la misma hora, ¿eh? ¿Pero qué pasó? No sé, y hay días que, ojo, te pagan 20 dólares, pero los demás no. Hay un día que te pagan 20 dólares, que ese es el gracia por existir, pero los demás, no sé, 4 dólares, 5 dólares. ¿Cómo se contrarresta este, este cambio fuerte que hubo? Y se contrarresta poniendo LUTs, un mensaje invasor en la pantalla, que a mí no me gusta realmente porque después agarras un video, querés contenido y te sale el mensajito ahí, le está haciendo publicidad extra gratis. Sí. Eh, para, para, porque esto yo no yo los miro a ustedes y veo los Luts y digo, no debe servir. ¿Sirven los Luts? Sirven los Lutz, sí, dan plata a los Luts, eh, es como una rascada que hacemos nosotros. Sí. Eh, dan, dan plata, dan 70 dólares, 80 dólares, capaz un poco más, capaz un poco menos, depende de la gente, porque la gente es lo que nos manda. Eh, y depende de los viewers que tengas, porque si vos tenés un viewer te pagan un centavo y si vos tenés claro. mil viewers te pagan 20 centavos. Eh, pero por eso, depende de la gente que lo venga, es eh, a rascar, más que nada. ¿Y no pensaron en iniciar otra plataforma? Lo hemos pensado, eh, hablo por mí, sí. lo pensé, eh, igual, no me llegó nada, o sea, actualmente, pero lo pensé y no sé si rinde el 100% porque estamos como en un crecimiento, y yo no tengo base formada 100%. Entonces yo no sé si me costaría. Creo que me costaría, de hecho. ¿Qué youtuber miras? ¿Qué youtuber miro? Soy fanático enfermo de menos 13. Si algún día me llega a ver, te mando un saludo. <risa> fanático enfermo. Eh, me parece muy profesional, muy bueno. Eh, todo. Hiladito, viste, perfectito, claro. Y es, es muy distinto a lo que hago yo encima, ¿viste? Porque yo hago todo así, nomás, mandale, y el chabón es todo taca, taca, taca, segmentado todo perfecto. Creo que es el que más miro. ¿Y el que menos te gusta? Day gamer. Ah. malar te gusta? No, igual creo que le tengo un odio por mi hermanito. Sí, hay, hay, hay uno de los... ¿Ustedes tienen... Sí, sí, uno de ustedes, hay un streamer que es fanático de Day Gamer. ¿Quién era? Eh, de hecho yo lo vi mucho más en los streams de él, bueno ahora me voy a acordar. ¿Pero no te gusta para nada? No, no, igual por eso te digo, creo que es más por mi hermanito que cuando era más chico, mi hermano tiene 11 años, cuando era más chico se pasaba escuchando lo, las canciones de este, los videos de este y creo que me infló la bola un toque. Claro. Eh, entonces no, no, medio no lo puedo ver, porque lo veo a día de hoy y me tinté a un toque ya la voz. ¿Qué pasa? ¿Qué wow, Dice, ya me titea. Pero también puede tener no, que ver con mal, que, que uno, Sí, lo querés un no, montón bien sí, la... Pero uno puede <risa> ser que uno también va creciendo Y va cambiando lo que mira Sí, sí, obvio, sí De hecho, todo el tiempo cambias todo Es como muy... El stream tiene que evolucionar El streamer también Y las personas sí. tienen que evolucionar loco. Sí, yo cambio todo el tiempo lo que miro Hay streamer, eh, hay, hay youtubers ponle León Rubius Rubius ya está grande Y fue cambiando lo que iba haciendo Claro, sí. Yo creo que antes hacía contenido más piola que ahora. Mira. Sí. Pero igual no son malos los videos, porque tiene, tiene, un, tiene un don el chabón, tiene un toque. Eh, además de millones de views que tiene el, el muchacho. Pero tiene algo eh, que es gracioso. A, a veces tiene videos muy para rata y a veces tiene videos copados. Sí. Ya tenemos la miniatura, ¿eh? La miniatura es Nano le tira beef a Rubius. <risa> Uy, me gusta, hay título también. Hay título todo, todo. Título todo, todo entero. La la el, el viento y alguna, y alguna cara tuya de odio después ya vamos a buscar Dale, perfecto a tengo tengo cara de odio, tengo. hacemos alguna cosa. con cara, todo, todo. Con cara. Ahí está. directo a la miniatura, la miniatura. Perfecto. <risa> streamer que odies el streamer que odie no sé si odiar odiar es muy fuerte odiar es muy fuerte Vos te acordás, es para débiles, entonces. ¡Streamer que odies! Y a Nano no le gusta mucho, por ejemplo, las señoritas que revelan un poco de más ah, como para. Muy bien. Como para tener más viewers, si querés. Sí, no es un recurso ese. Yo creo que uno labura de lo que. No está bueno, yo no comparto, no lo consumo, pero en este mundo tan difícil la gente vive sí, lo que puede. Hace lo que puede. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿no te gusta quién? No me gusta. Hay un montón, no sé. Eh... No sé ¿sí tiene mujer. La Oxey tiene mujer que no lo hace, loco. no, no Caminando lo de ha... espaldas. Esto totalmente eh. es lo contrario, camina de espalda los años. Luchi, te amo. Le mando un saludo grande. Eh, bueno, no me gusta, por ejemplo, Ari Gameplay. Todo, todas las que diga este. Pero cuando ya es obvio que no hay un talento que solo tiene por eso, es como que te da una bronquita. Que van por ese, que van por ese lado. Bueno, y streamers que te gusten. Streamers que me gusten. Consumo mucho a la Oxey. Consumo mucho a Caves, consumo mucho a Uni, Unicornio Perro, no sé si lo tenés. Eh, Pimpe también, aunque tenemos horarios encontrados, entonces no lo puedo mirar mucho ¿Por qué no coordinan eso? Porque somos medio pelotudos los dos Y <risa> eh, es que la posta vale. da más cuando sale natural Entonces si le decimos, che, prende acá tres horas que voy a terminar yo Es como, capaz tenía ganas de prender antes sí, sí. Que prenda cuando quiera y yo también de hecho antes cuando nos habíamos pasado una plataforma, en un momento, cuando teníamos un poco viewer, nos pusimos como un horario y nadie lo respetaba, claro. porque no tenés ganas de terminar capada. Te toca a las 8 de la mañana, no tenés ganas de a las 8 de la mañana, nadie lo respetó. ¿Prendés cuando tenés ganas? ¿no? Sí, todo prenda cuando tenés ganas. ¿Van a cagar antes de streamar? Eh, yo no, no, no. yo lo que hago antes de streamar es fijarme que esté desactivado el micrófono. Sí. Eh, Ay, o... ¿cómo es el seteo? ¿Cómo arranca ah, Nano El seteo es así. Agarro la computadora, sí. la prendo, taca, sí. me fijo que esté apagado el micrófono. Che, escucha, me dice, me cortó justo recién. No, no, te estoy hablando vos, boludo. Ah. <risa> la, la pila la tenías vos, te la olvidaste vos. No, no, no, la pila que me diste era para mi micrófono, no para este. Es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Era para mi micrófono de no, bueno, la otra vez. ahora. ¿Quién tenía? <risa> ¿Te llevaste vos la pila, hijo de puta? ¿Te la llevaste vos, hijo de puta? ¿Vos te la llevaste? ¿Vos te llevaste la pila, acordate? Que borre. te la dejé. <risa> <¿Viste>? <risa> bueno, ya cerrando y te agradezco que te hayas venido Lo vamos a invitar, queremos cerrar con los dos ¿Puede ser? Estamos cerrando el programa de Fulhar, Venite, por favor ¿Vos decir que va a tirar otra más, no? Sí, este es bueno ¿Sí? Este es de los trucos. ¿Es de los buenos? De él también, o no? de los no. Sí, pero tenés más a tirar Ven, Vengan los dos acá los dos, Uno acá y otro ahí, vamos a ver. Yo solo soy un ponedor de micrófonos. El ponedor de micrófono? <risa> sí. Empezás, vamos a más? nada, claro. nada, no, no, no, no. <risa> Ustedes, ustedes. Escúchame. Vamos a cerrar de esta manera. Cerramos de esta manera. Entonces, full Hard acuérdense que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están por acá en algún lugar de la pantalla. Le agradecemos a los chicos por haber eh, venido y vamos a cerrar con algo que quiero que esto, esto va a ser un clip. Un clip nuestro. Después nosotros lo vamos a clipear también. Vamos. ¿Cómo arranca? ¿Cómo dice? Nos vemos la semana que viene. Uh, ah, yeah, yeah, uh, yeah, yeah. Y va, 3, 2, eh, que nos vengan a buscar que estamos con Furjar. Con este ritmo va a lugar, hey, vamos a disparar. Estos somos Leviatán y el Sultán. Quinto dan, le elevado con el flow va a rapear. Si le gusta o les disgusta, un huevo me va a chupar. No me asusta lo que vaya a decir. No, no para, no nos va a maldecir Son los mejores de este ritmo quien no va a contradecir? Dice, dice, dice Como quiere porque hay combinación Combinación Palabras, matemática, ecuación Un flow nuevo Es que vino el nuevo algoritmo Te traje algo de ritmo Con este flow sin un micro o Con un micro encendido Aunque el rap no transpira Es que este micro está bien Pero le falta pila Esto se mira Rima Flow Nos miran Conspiran Pisando con pisadas de Godzilla Con Nano CS1 No perece Uno Pensamientos que parecen en humo, suben y suben, todo el tiempo no se presume No tengo plata ni siquiera para cargarme la sube Terminamos de esta manera entonces Full Hard, un verdadero lujo Gracias chicos, en serio Y nos vemos la semana que viene con mucho más fulgar TV Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de fulgar TV ¿Por qué estamos giros? Porque no quiero gritar porque estamos en un departamento Llegamos, golpeamos y nos reciben nuestro invitado. Ah, está, está, está. ¿Cómo vamos Lo no logramos, lo tenemos. Después de hacer una pregunta porque quiero ponerle apodos a los Banzas. Si yo digo el loco Banzas, ¿quién es? Y Guancho. Si yo digo el impuntual Banzas, ¿quién es? sí yo. O también. Vamos. No uses el no uses el plano. Ya tengo no mi puta. No uses eso. Eh? Cada vez tenido digo que este uso y no lo usas, así que usá, ¿eh? Re copado. Es como el de Pulp Fiction. Sí, gracias. Vale, vale. Va, ¡Vamos! ¡Vamos!